o también llamados los PPP, perros potencialmente peligrosos. Eh, ahora mismo en el estado español están hablando de eh, reducir esa norma de que ya catalogan una raza desde que nace como raza potencialmente peligrosa, en la cual el dueño tiene que sacarse un psicotécnico y tiene que eh, tener un seguro del perro, ¿vale? Por cualquier daño que pudiera ocasionar. Eh, la verdad que yo no estoy a favor nunca de catalogar un perro por peligroso o no peligroso simplemente por ser de una raza, o sea, al final hay una educación que es la que tiene que dar eh, la persona en cuestión, que va a ser el propietario durante toda la vida de ese ejemplar, y que no todo el mundo tiene el carácter ni tiene... Eh, la manera de tratar a un perro con según qué tipo de carácter un poco pues, más eh, dominante. ¿no? Yo la verdad que no estoy a favor de catalogar eh, las razas por peligrosas según si se llaman Pitbull o se llaman eh, Rottweiler, no. Para mí cada ejemplar es un mundo, cada ejemplar eh, si se educa de la forma adecuada no tiene por qué ser un perro peligroso. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que está saliendo en las redes, ¿de acuerdo? En el cual el gobierno prepara una ley para evitar el racismo canino, para que la gente no vaya por la calle y vaya diciendo ¡Uy, un perro peligroso! Va, me aparto y me voy para otro lado, porque no tiene nada que ver. O sea, a lo mejor un perro que no está dentro de los que hasta ahora han sido la lista de los perros potencialmente peligrosos, pues es más peligroso que uno de ellos. ¿Vale? Por la educación, por de dónde viene, eh, cómo ha sido tratado, ¿de acuerdo? Hay muchos perros eh, que han sido adoptados y que tienen problemas de carácter porque han tenido unas malas experiencias, porque han sido maltratados o han tenido problemas con otros perros dentro de una perrera con siete o perros, eh, y otros que son de raza, que no están dentro de la lista pues por la genética por porque también no han sido educados adecuadamente, han sido aislados de otros perros, con lo cual se han vuelto antisociables, eh, o no o han sido dueños que, por ejemplo, han evitado que la gente los toque. No, no lo toques, no, no lo toques. Y así volviéndolo al perro, entre comillas, un perro eh, antisociable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a, a, a ver lo que se está hablando, vale, porque quieren cambiar estas leyes y, y quitar lo que sería eh, eh, la lista de, la, de, la, de los perros potencialmente peligrosos y evaluar cada perro individualmente, ¿de acuerdo? También hay que evaluar a las personas, porque no todo el mundo, como he dicho antes, está preparado para tener según qué raza, ya sea peligrosa o no, ¿de acuerdo? Eh, entonces, eh, yo lo que os voy a, a enseñar en este artículo... ¿De acuerdo? Y en otras cosas que yo he estado viendo, en este caso es el ABC de, de aquí de Andalucía, eh, el cual, por ejemplo, podemos hablar de eh, por qué, eh, pero qué es un perro peligroso y quién lo determina, ¿no? Esa es una cosa que, que decimos, ¿por qué este es peligroso y este no? no? Eh, pues claro, depende de la comunidad, quedaros con el tema, depende de la comunidad, para Cataluña hay X razas, para Cantabria hay X razas, por ejemplo, y para el Estado hay X razas. ¿De acuerdo? Eh, podemos esto verlo tranquilamente en este recorte de, del diario de Salamanca. ¿Qué raza de perros se consideran como potencialmente peligrosas según las comunidades autónomas? Entonces, eh, como podemos ver, Castilla y León, Cantabria, y Cataluña tienen sus propias normativa en las que añaden nuevas razas al listado. El listado estatal, vale, de España, hay ocho razas, de acuerdo. Estas ocho razas eh, se consideran peligrosas por su tamaño, por su mandíbula, por su tipo de carácter que define la raza, de acuerdo. Eh, estas ocho razas que para España son peligrosas es el Pitbull Terrier, el Staffordshire Bull Terrier el American Stanfordshire Terrier, el Rottweiler, Do Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita eh, Inu. Perdón. Eh, entonces, ¿cuáles son las características que hasta ahora han definido a un perro potencialmente peligroso? Pues uh, normalmente es, son esos perros que, que tienen una musculatura muy fuerte, eh, un aspecto poderoso... De acuerdo, muy robustos y eh, una configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia, ¿no? Como marca aquí en, en la noticia esta, normalmente son esos perros de aspecto un poco, pues que para la gente dice Uy, este tiene cara de perro peligroso, ya lo de, ya catalogan así como un perro con una, un aspecto, pues, que para ellos es amenazante, ¿no? Eh, normalmente son perros grandes, muy fuertes. Y, y suelen ser dentro de la raza, se le habla normalmente de las características de carácter, son perros dominantes, ¿no? Eh, normalmente tienen el pelo corto. Los que tienen aquí en la lista esta, por ejemplo, que han hecho, todos tienen pelo corto. No hay ninguno pelo largo. Sí, todos pelo corto. Eh, y normalmente la altura está entre 50 y 70 centímetros. Pensar, 50 centímetros ya es, por ejemplo, un pastor australiano hembra. ¿Vale? 70 centímetros, pues un palmo más, y el peso superior a 20 kilos. Mirad, aquí un perro, si tiene 10 kilos, puede ser tan peligroso como uno de 50. Y uno de 50 puede ser el perro más dócil del mundo, y el perro de 10 kilos, que sea un perro que, que no puedes ni tocar. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que hasta ahora se ha estado catalogando como que estos perros... Tienen X características físicas, ¿vale? Los PPPs, como mandíbulas grandes, eh, anchas, profundas, cuellos anchos, muy fuertes. Son perros atléticamente que musculan con mucha facilidad, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué un aspecto tiene que definir una raza si es peligrosa o no? Yo pienso que cualquier perro, eh, exceptuando a lo mejor eh, chihuahuas, bichos maltés, Yorkshire y tal... Puede ser peligroso si te muerde la cara, el cuerpo, el cuello, la mano, da igual. O sea, yo creo que cualquiera en un momento dado puede llegar a matarte. No tenemos que catalogar, no, es que este porque pesa 50 kilos es más peligroso que el otro. A ver, si vamos solamente a las características físicas, entonces está claro, hacemos una lista... Eh, como borregos, y hacemos, mira, los que están más fuertes son los peligrosos, y los que tienen carácter más fuerte, supuestamente, son peligrosos. Pero, ¿cuántos perros que no son de raza son peligrosos? ¿Cuántos perros que nunca han estado en esa lista son peligrosos? A mí, por ejemplo, a mí me han mordido perros mestizos, y perros que no están en la lista, no las voy a decir, ¿vale? Para no perjudicar, pero a mí hay perros que nunca han estado en la lista, ni van a estar en esa lista, que por lo que estamos viendo la quieren quitar, y y ya te digo, y a mí, los perros PPP, que yo, por ejemplo, que soy dueño de una residencia canina, a mí me traen muchos PPPs porque hay algunas residencias caninas que no los aceptan porque dicen que son perros, eh, que les pueden dar problemática, y a mí, y a mí, nunca me ha dado un problemática ninguno de ellos. A mí me dicen, tanto un mestizo como un PPP, como uno que no es PPP en la lista esta... Cuidado que se lleva mal con los machos, cuidado que se lleva mal con las hembras, cuidado que se lleva mal con los hombres, cuidado que se lleva mal con las mujeres, cuidado que no le gustan los perros pequeños, cuidado que no le gustan los perros grandes. Eso yo me he encontrado. Pero los PPP a mí no me ha mordido ninguno. Y he tratado con mogollón, con todos los que os podéis imaginar, con todos los que os podéis imaginar. Sí que es verdad que... La gente pues te avisa, oye que es un PPP, oye que es un pitbull, oye que tal, como si se tuvieran que esconder, ¿por qué os tenéis que esconder? O sea, tenéis un perro que lo tenéis bien educado, que es un perro cariñoso, que se hagan con la familia y que encima lo tenéis bien educado, no os tenéis que avergonzar ni sentiros como me van a mirar mal o me van a, a, a mirar mal, mal el perro. Quien lo haga es que no tiene ni idea, no tiene absolutamente ni idea de lo que es la educación canina y lo que es cada ejemplar se tiene que eh, se tiene que abordar individualmente que es lo que quiere hacer el Estado yo, cualquier perro merece un respeto previamente, sin miedo pero si no te conoce, tú no puedes ir allí porque te encuentras, vamos a poner el caso eh, un cocker ir allí, abrazarlo, oh no sé qué, tal y cual y vas y lo abrazas como si lo conocieras de toda la vida, te puedes encontrar un susto quien dice un cocker te puedo decir un pastor alemán, un yo que sé, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay perros que reaccionan según cómo ante unas situaciones que se pueden sentir violentados. Entonces, no, es que este perro es agresivo. No, es que también hay gente que no sabe cómo tratar a los perros, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos a ir aquí a... Después de dar mi opinión, eh, vamos a leer un poquito lo que hay aquí de interesante... Eh, eh, hay algunas comunidades, ¿vale? Eh, se dividen, o sea, las comunidades autónomas se dividen dos, aquellas que han decidido trans, eh, transponer la normativa estatal considerando como perros potencialmente peligrosos los PPP, los mismos que considera el gobierno, que son las ocho que os he dicho, y aquellas que añaden razas o restan. En el, prior, en el primer grupo... Es el más numeroso, incluye hasta 10 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, Aragón, Asturias, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, País Vasco, Región de Murcia y Ceuta, ¿vale? Excluye el Robelet y Melilla, consideran las mismas 8 razas caninas como potencialmente peligrosas. Esto lo que os he dicho hasta ahora, para ellos, las mismas 8 que os he dicho anteriormente, que para el Estado son PPPs, para estas también. Eh, sin embargo, las autonomías restantes se han hecho algunos cambios. Castilla y León es la que menos variación hace, ya que introduce como raza potencialmente peligrosa el Dogo del Tíbet, aunque excluye el Akita Inu con respecto a la normativa nacional. Andalucía hace lo mismo al incluir el Doberman y el American Bully. Cantabria, por su parte, incluye el Boxer, la ves, el boxer. El bullmastiff, el doberman, el dogo de Burdeos, el dogo del Tíbet, el mastín napolitano, el presa canario y el presa mallorquín. Excluye de la lista el American Staffordshire Bull Terrier, el Tosa Inu y el Akita Inu. Aquí cada uno va a su rollo. O sea, unos dicen una cosa, otros dicen, pues yo considero que sí, otros que no. Y en función, no sé de qué. En Cataluña son considerados como peligrosas las siguientes razas: American Bully, Bullmastiff, Doberman. Dogo de Burdeos, Mastín Napolitano, Presa Canario y Staffordshire Terrier americano. Así discordan de la normativa estatal en el Akita Inu. En la Comunidad Valenciana lo son el Perro de, la, de Presa Mallorquín, el Perro de Presa Canario, el Bull Mastiff, el Bull Terrier, el Dogo de Burdeos, el Doberman y el Mastín Napolitano. En este caso tampoco consideran eh, peligroso el Akita Inu. Y en Extremadura se añaden Bullmastiff, Doberman, Dogo de Burdeos, Mastín Napolitano y Presa Cañor. Y en Galicia, por su parte, suman a la normativa estatal Bullmastiff, Doberman, Dogo de Burdeos, Dogo del Tíbet, Mastín Napolitano, Presa Cañor y Presa Mallorquín. Bueno, eh, como podéis ver, aquí cada uno ha puesto la lista como la considerado y la ha dado la gana. Eh, y realmente, para mí, lo que va a hacer bien el Estado es que va a considerar cada cada caso como individual y no lo va a hacer colectivo, de acuerdo. Siempre lo que decimos, ¿no? Que siempre eh, intentamos la gente educar unos a otros, es decir, eh, no metas a todos en el mismo saco, ¿no? Porque uno lo haga mal no quiere decir que todos los demás lo hagan mal. Porque un perro tenga una acción agresiva no quiere decir que todos los perros de esa misma raza vayan a tener la misma actitud, porque cada uno es criado en un entorno diferente, cada uno tiene una genética diferente y cada dueño es diferente. Entonces, eh, no sé lo que opináis sobre estos cambios que van a haber. Si os parece bien que eliminen las listas de perros potencialmente peligrosos y que lo hagan uh, individualmente y que analicen cada caso. Si es así, eh, dejar aquí abajo un comentario, decir vuestra opinión. Si tenéis PPPs, ¿cómo os habéis sentido durante todo este tiempo, en el cual habéis, habéis sido señalados? y tratados de manera diferente que los demás dueños de otras razas o de perros que no son de raza, pero que también son peligrosos. Eh, bueno, cualquier cosa, dejad aquí el comentario que yo os voy a, a contestar, de darle un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!